Buenos días. Eh, vamos a empezar con la primera mesa de las jornadas, que se llama Freud, Lacan y lo femenino. Y. Invitamos para que nos ayuden a pensar este tema a Osvaldo Delgado, a Gloria Axman y a Inés Otelo. Los voy a presentar brevemente eh, y vamos a, van a presentar en ese orden. Primero Osvaldo, después Gloria, después Inés. Eh, Gloria es profesora adjunta regular de psicopatología, cátedra 2, docente de la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica de esta facultad también es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Osvaldo es doctor en Psicología por esta universidad, es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesor regular, titular de la Cátedra 1 de Psicoanálisis Freud, de Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos y de la Cátedra 2 de Escuela Francesa es también docente del ICDEVA y de la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad de San Martín y es investigador en la, cate en la Categoría 1 del Programa de Incentivos e Investigadores Docentes de las Universidades Nacionales, entre otras cosas. <risa> Inés Otelo, bueno, ya la, la conocen también, que se presentó hace un rato, es doctora en Psicología, analista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacaniana, es coordinadora de la Práctica Clínica de la Urgencia, y profesora de psicoanálisis de orientación lacaniana, clínica y de escritura, y profesora titular de psicopatología en musicoterapia. Es también directora de la carrera de especialización en de psicología clínica de, con orientación psicoanalítica en posgrado, y es directora de la maestría de clínica psicoanalítica en la Universidad de San Martín. Y es también investigadora en y directora de investigaciones. Y además, bueno, es el alma mater de, la, de las jornadas. Bueno, Osvaldo, empezar. Buenos días. Bueno, en principio muchísimas gracias a Inés por la invitación, muy agradecido. Eh, muy importante para mí estar aquí con ustedes para trabajar ciertas cuestiones de una enorme importancia, tan enorme importancia que justamente yo por mi parte considero a lo que se ha dado en llamar los feminismos la revolución cultural más importante de las últimas décadas. Es la revolución cultural más importante. Felizmente, es cierto que puede haber aspectos no deseados, ciertos excesos, ciertos desencuentros, ciertos malentendidos, pero así ocurre con todas las grandes transformaciones culturales. Es tan así esto, que uno hasta puede definir qué es una sociedad, cómo es esa sociedad, de acuerdo al lugar que esa sociedad le ha dado o le da a lo femenino. Y nos permite una orientación muy importante, muy importante, Efectivamente, esto conmociona todo el cuerpo social, conmueve la teoría social y conmueve profundamente al psicoanálisis. Estas jornadas están a la altura de lo que está pasando en nuestra República Argentina, con el movimiento feminista, Inés Otelo lo nombraba antes. Y la universidad tiene la obligación de estar a la altura de los debates sociales y culturales que se producen en la sociedad que habita. No puede estar desamarrada de eso, porque si no, no es una universidad. Para que sea una universidad viva, tiene que estar inserta en los grandes debates de la época. Efectivamente, yo soy titular entre las tres cátedras en psicoanálisis Freud, que es una de las primeras materias que los alumnos cursan y efectivamente se encuentran con ciertas lecturas que realiza Freud que producen cierto efecto a veces de desencuentro, de malentendido y de rechazo. Hay dos vertientes en, en eso que ocurre. Una, que efectivamente Freud era hijo de su época, donde la moral victoriana era la que reinaba, muy lejos de nuestra actualidad. Y efectivamente hay ciertos deslizamientos que deben esperar a Jacques Lacan para que se resuelvan. Es Lacan quien los va a resolver. Pero también hay otros desencuentros con la lectura de Freud por malas lecturas de Freud, muy malas lecturas de Freud. Yo tuve un debate hace poco en el Consejo Superior de la Universidad por propuestas que eran de eh, quitar de las diferentes materias de la carrera todo aquello que tenía que ver con lo que Freud planteaba sobre la sexualidad femenina. Quitarlo directamente o sea, de todas las materias. Y planteé que como el neoliberalismo contemporáneo no es la economía capitalista fordista de la época de Carlos Marx, se si habría que eliminar el concepto de plusvalía en la carrera de ciencias sociales. cosa que es una barbaridad. Pero además que hay malas lecturas de la obra de Freud, y yo les voy a decir algunas cosas que espero que los sorprendan mucho, de Freud, que es sobre lo que estoy invitado a hablar. Como verá Inés, me mantengo... Muy bien. Eh, como me conoce ella me observa de reojo que no me eh, hay código hay código. me mantengo eh, estrictamente en ese punto en, en la materia psicoanálisis Freud en construcción de los conceptos psicoanalíticos estamos haciendo una investigación sobre feminismos y psicoanálisis, eh, no solo teórico, acabamos de tener en el día de el día martes de esta semana la primera reunión en la facultad con la Asociación de Travestis Transsexuales, que es un acuerdo que eh, la cátedra logró, que yo he firmado, para desarrollar conjuntamente con la Asociación de Travestis transexuales un trabajo de investigación y clínica. Ya comenzamos este martes pasado. Y ya tenemos un aula aquí que eh, se nos, nos cedió el decano para que funcione como consultorio. Eh, y la... El trabajo y la redefinición de ciertos conceptos ¿sí? en intercambio con la asociación. Pero hay ciertos conceptos en Freud que están muy mal leídos. Por ejemplo, por ejemplo. En psicología de las masas. Freud dice que amar es ubicar el objeto en el lugar del ideal del yo. Pero eso se vuelve superyoico en cualquier momento, ese modo de lazo amoroso. Esto en el capítulo 8, pero en el capítulo 8, 12 del mismo texto dice que existen en el mundo solo dos cosas que no hacen masa. Y es más, que son disgregativos del efecto de masa. Solo dos cosas. Uno, el síntoma. El síntoma neurótico es radicalmente singular, no hace masa. Esto ustedes lo saben, cada uno su síntoma. Como cada uno su rasgo de goce, su fijación, diría Freud. Pero hay otra cosa, dice Freud, que es que no hace masa, y que es absolutamente disgregativo del efecto masa, y es el amor por una mujer. Ese amor, dice, que no tiene nada que ver con el ideal del yo, sino que funciona como causa, atraviesa Todas las limitaciones culturales, religiosas, ideológicas y de raza y es el logro cultural más importante de la humanidad. Le estoy repitiendo a Freud. Por otro lado, por otro lado... Otro texto que conocerán, que es el tabú de la virginidad, que siempre fue tomado, y por Lacan también en el seminario 17, respecto a la hostilidad histérica por la desfloración. Si ustedes recuerdan el cuentito es que en pueblos primitivos la, ante el casamiento la novia era desflorada por el brujo de la tribu, una persona especial de la tribu, para que la hostilidad por la defloración no recaiga sobre el joven marido. Es cierto que Freud dice eso, pero en el texto no hay una sola versión sobre la hostilidad, hay cuatro, cuatro. Una de ellas, que es la que más nos importa, es cuando Freud dice lo siguiente, la mujer siempre ajena, inhallable, siempre con su incógnita. La mujer como tal, por esos rasgos, se nos presenta como sumamente inquietante. La ajenidad, la otredad de la mujer es absolutamente inquietante para el varón. A eso inquietante el varón como defensa lo nombra hostil. Entonces, en vez de ser inquietantes, radicalmente desemejantes, radicalmente otras, radicalmente inatrapable por cualquier concepto, la posición masculina la nombra como hostil. No es que son hostiles, sino que es una atribución desde la posición masculina. Bueno, lo vemos todo el tiempo, cada vez que una mujer osa dar lugar a su de deseo, y decir, no te amo más, una respuesta es el asesinato. Como una de las tantas respuestas en la actualidad. Eso está en Freud. Cuando Freud se refiere a que la libido es masculina, no se está refiriendo a la teoría de género él mismo lo aclara no encuentro un término mejor para referirme a este estado de la libido que masculino lo que quiero formular es que la libido es siempre activa no es masculino como teoría de género no tiene nada que ver es el modo en que Freud encuentra para definir que la libido siempre es activa. Por otro lado, ¿cuánto tengo? ¿Cinco? Las coordinadoras, yo acá no digo De no, no, no, no. ¿Vale? invitada. Entonces voy acotando. ¿Se va siguiendo esto que voy diciendo? Muy en el texto mayor de Freud, un texto mayor que se llama Análisis terminable e interminable, lo conocerán, Freud habla de la roca de base de la castración, la envidia del pene y la amenaza de castración, en el varón. Pero ese complejo, ese complejo, está tratando a la castración de un modo muy particular. Y en verdad, tanto uno como otro, tanto envidia del pene como hostilidad frente a la amenaza de castración, ambos son defensas ante la castración estructural. ni los varones ni las mujeres quieren saber de la castración estructural y desde una posición y otra rechazan la castración estructural que ahora les voy a decir cuál es porque lo dice Freud, no yo rechazan la castración estructural unos con la envidia del pene y otros con la amenaza, la hostilidad, la amenaza de castración. Luego de decir esto, un capítulo posterior del mismo texto, Freud dice lo siguiente. Ambos sexos, desestiman la feminidad ese es el punto la desestimación de la feminidad como tal por lo inquietante lo inatrapable lo aconceptual lo imposible de reducir a una teoría Alain Badiou un filósofo francés muy importante, yo personalmente valoro mucho. Dice en un texto, que fue un seminario que él dio, que se llama El Siglo, maravilloso texto. Eh, a muchos de mis colegas de la IOL no le gusta Lambadiou, pero a mí me gusta. Eh, parece muy valioso. Pero él dice lo siguiente... Dice, el escándalo freudiano sobre la sexualidad no es que los niños tienen sexualidad. Dice, eso ya lo sabían los padres de la iglesia desde hace mucho tiempo. Casi es un comentario de época. Dice, lo inquietante de la sexualidad, de lo que produjo Freud, lo más inquietante de todo es que la sexualidad es inatrapable por cualquier concepto, y la sexualidad femenina más aún puntualmente, no hay ningún concepto que pueda atraparla. Es estructuralmente absolutamente desfasada de toda posibilidad de ser capturada por un concepto. Y efectivamente, por eso Lacan nos va a formular, y con esto voy a ir concluyendo, que la ética psicoanalítica es radicalmente hetero pero no hetero en el sentido vulgar del término como de heterosexual. No tiene nada que ver con eso, digo, porque también hay críticas de ciertos sectores de feminismo, porque Lacan dice que la ética psicoanalítica es radicalmente hetero No tiene nada que ver con lo que se dice normalmente sentido común de heterosexual. Es radicalmente hetero en el sentido de el más absoluto respeto a lo radicalmente otro, a lo radicalmente diferente. Es poder respetar, y agrego, y amar a lo radicalmente otro, a lo radicalmente diferente, a lo que es inatrapable porque ahí étero quiere decir absolutamente inatrapable por cualquier concepto, por cualquier cosmovisión y por cualquier formación cultural. Es poder entrar en una relación no hostil con lo radicalmente otro, porque el psicoanálisis si es algo es radical y absolutamente antisegregacionista. La ética psicoanalítica es radical y absolutamente, absolutamente antisegregacionista. Es del tratamiento, del mayor respeto hacia lo radicalmente otro. Hay un tema especial que no, lo, no tengo tiempo aquí, entraríamos en otro tema, lo menciono simplemente, es cuando lo radicalmente otro es un asesino, eso es otra cosa, o sea, tiene el gocio oscuro sin límite, eso es otra cosa, no lo voy a desarrollar hoy. Eh, bueno, dejo ahí. Agradezco desde ya la invitación a estas jornadas tan numerosas como siempre, a Inés Otelo por su invitación, a, a la organización que sé que es numerosa y esforzada. Mi recorrido es un poco más académico, no tan... este maravillosamente político en relación al psicoanálisis también, al, lo cual agradezco las palabras de Osvaldo. Y me interesa situar en esta cuestión más académica las razones este, que me llamaron a esta investigación que hace casi 25 años que hago entre la sexualidad femenina en Freud y en Lacan y que por supuesto hoy traigo en una apretada síntesis. Siempre me gustó la frase de Freud, que las voy a repetir y ustedes la conocen, que acerca de la vida sexual de la niña pequeña sabemos menos que sobre la del varoncito, que no nos avergüence esta diferencia y que en efecto incluso... La vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un dark continente, un continente desconocido en, para nosotros, para la psicología, dice eso. Es la frase de Freud de 1926. Eh, yo titulo a este trabajo, el falo y más allá, el devenir mujer porque me parece que este Freud siempre habló de esta posición en relación a la mujer, se deviene mujer. Entonces voy a enmarcar rápidamente que el tema de la sexualidad femenina cobra mucho énfasis en la última parte de la obra de Freud, tenemos estos textos tan ricos como son la feminidad, la sexualidad femenina, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual-anatómica, entre otros textos. Dado que Freud ahí pone de relieve el haber también dejado de lado esa búsqueda de la equivalencia estricta entre el desarrollo sexual entre el varoncito y la niña, donde él lo llamaba una especie de paralelismo uniforme este, entre ambos, que sería la ausencia de pene, que se traduciría como el horror por el hombre a la castración y el penisneide en la mujer, a la cual le va a dar otro tratamiento. Ahí es cuando empieza el debate para esclarecer la teoría partiendo de la clínica, es interesante porque en el texto de la feminidad es donde sostiene que le es más sencillo a las mujeres analistas en la clínica, dado que él está eh, interesado y ubicado en pensar la lógica femenina a partir de la relación de la mujer con la madre y muy centrado en tratar de ubicar ese vínculo en la fase predípica. Y entonces dice, seguramente les es más fácil a las analistas mujeres. Uh, y, y ahí dice, por, por una cuestión transferencial. Entonces, el debate lo inicia situando una especie de terremoto para la época en ese contexto, diciendo que el complejo de Edipo no se verifica siempre y ahí es donde no le quita el carácter universal. Por eso va a poner el acento, particularmente en lo femenino, en esta fase preedípica. Se trata entonces, en este momento, para nosotros, de presentar algunos conceptos que marcan la posición de Freud en estos años 32, 33, y las perspectivas que se abren a partir de la enseñanza de Lacan. Aquí evocamos la frase esta que a nuestro entender atraviesa la, la investigación y es esta que les decía en el comienzo, la mujer no nace, se deviene mujer. Y esto en contraposición a los post-freudianos que tienen una noción de un abordaje naturalista del sexo. Jones decía, y Dios los creó hombre y mujer. ¿no? En esta porque en el fundamento de los post freudianos finalmente había una cuestión biológica, un menos, entonces, del lado de la mujer. Las investigaciones freudianas que culminan, entonces, en la pregunta acerca de qué quiere la mujer, es decir, la pregunta por su deseo, recorrió el camino de la diferencia sexual anatómica, del edipo, del superyo, y el complejo de castración. Si bien Freud no lo ubica específicamente, es cierto que la sexualidad de la que habla se encuentra alejada del campo de la biología. ¿Digo bien? Absolutamente, profesora. El hecho de que la misma esté dirimida por atravesamientos simbólicos, castraciones imaginarias, para finalmente quedar referida al símbolo fálico, que luego veremos ya sea más acá o más allá, posiciona la sexualidad del parlante más cercana en Freud mismo de una sexuación, a lo que Lacan denomina ya como asunción del sexo, es decir, una elección. En la significación del falo, él dice asunción por el hombre, y entre paréntesis dice mensch de su sexo. Quiero decirles que está mal traducido. Mensch no es hombre, Mensch es persona. Es la asunción por el Mensch, entonces, por la persona, de su sexo. Entonces vemos que se trata de una elección. Sigamos un poco más. Con Freud, en el texto Inhibición, síntoma y angustia, de 1926, Freud ubica el lugar nodal que tiene la castración para ambos sexos. siendo que para la mujer, dice ahí en particular, no se puede pensar del mismo modo la castración. Ella no atraviesa la angustia de castración, dado que no hay nada del orden del tener, que la atraviese. Es decir, en ese punto, Lacan va a decir eh, la mujer, en tanto tal, no se puede posicionar, leyendo a Freud, por supuesto, y lo dice en el trieb del analista, después veremos, no, no está confrontada con el tener. Y Freud mismo lo ha dicho en ese texto. Vemos la lectura fina que hace Lacan ahí. Entonces decimos que además de la lógica que él viene trabajando, Freud, si aún fuese así, de que tuviese que atravesar algo de la castración, en la mujer ya fue, no se olviden, la disimetría del edipo. Lo que sucede en este tiempo para Freud es que lo que se juega verdaderamente como amenaza es la pérdida del amor. Lo que hay que destacar es que no encontramos, nos encontramos dentro de la lógica freudiana en el terreno del falo, que vale como punto de referencia sin distinción de sexos. Entiéndase bien, es el primado del falo, no es el primado del genital, es el falo. En la conferencia 33... de 1932, la femenidad, Freud concluye que el enigma de la femenidad no ha podido ser resuelto y que definir lo masculino por la actividad y lo femenino por la pasividad, basándose en nociones anatómicas y psicológicas, es totalmente insuficiente. O sea, totalmente disconforme, ya hizo referencia a ello el profesor Delgado. Finalmente declara una tarea imposible, definir qué es la mujer. Y lo que le interesa en este punto es seguir su in investigación, leo Freud, indagando cómo deviene la mujer a partir del niño de disposición bisexual. Recuerden que él toma el tema de la bisexualidad de sus este, conversaciones con Fritz y en todo caso se centrará ahí y lo articula con distintos tiempos ahí ya referidos a su propia investigación sobre la castración y el Edipo. En este tiempo entonces para Freud el complejo de castración será fundamental para devenir mujer y es a partir del descubrimiento de este, la relación singular, diríamos, o particular, mejor dicho, que él establece ahí, que da lo que ustedes conocen como las tres salidas para la mujer. Es decir, la niña podrá inhibir su sexualidad y ahí la neurosis que implica la renuncia a la sexualidad fálica, la segunda salida que puede conducir a la homosexualidad y la tercera que él llama feminidad normal, que establece las condiciones para realizar la equivalencia hijo falo. Estamos en la época victoriana, ubiquemos el contexto. Es interesante que en la época victoriana y la hemos visto en varias películas de la época, la maternidad era la salida por la feminidad. Lacan. En el escrito de la significación del falo, él sostenía como Freud que había una sola libido y que esta es masculina. Hasta ahí, pero ya en el texto, Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina, comienza un camino distinto a Freud. Y empieza a hablar de algo propiamente femenino y habla de esta famosa definición que nos ha costado muchos años de poder, este, para poder entenderla, de un goce contiguo al masculino y que es propiamente femenino. Dice, la sexualidad femenina aparece como el esfuerzo de un goce envuelto en su propia contiguidad y se realiza a porfía del deseo que la castración libera en el hombre, dándole su significante en el falo, es decir... Una cosa es el, la relación al falo en el hombre y su goce, y otra cosa es lo que se vislumbra en este texto que culminará como el goce propiamente femenino. Tenemos allí también la discusión que él va, riquísima, a realizar con los pofroidianos Jones y Ellen Deutsch respecto al tema del tratamiento del clítoris como el pequeño pene. Riquísima discusión dice que ellos han olvidado el consejo de Freud que Freud repite a menudo de no reducir el suplemento de lo femenino a lo masculino con el complemento de lo pasivo a lo activo ¿Eh? dice, los postfreudianos han olvidado lo que ha dicho Freud es algunos años más tarde en el seminario del acto psicoanalítico del año 68 donde declara en definitiva, dice Lacan, convendría saber dónde se ubican las cosas. Por ejemplo, en lo que respecta al goce femenino. Resulta muy claro que ha sido completamente dejado por fuera del campo. Es fuerte, ¿eh? En el año 68 dice que el goce femenino quedó totalmente fuera del campo. El hecho... Escuchen esto, ¿eh? porque también es fuerte. El hecho de que la libido sea solo masculina, definida de este modo, deja las cuestiones totalmente del lado del falo. Por ello Lacan señala que en tanto sea el falo solamente la común medida en lo tocante a la mujer, hay que poner en duda la llamada frigidez. Quiere decir que todo lo que se denomina frigidez es des leído desde el falo. Y él dice, bueno, pongamos en duda la llamada frigidez. Recién empieza a investigar las cuestiones del goce femenino. Lacan no se caracterizó como Freud en quedar obstaculizado en su investigación acerca de lo femenino por cierto empecinamiento que podríamos llamar la roca viva de la castración. Es decir la envidia al pene. No quedó ahí. En el seminario 17, finalmente, también dice algo bastante contundente. Dice, sobre esto a veces Freud escurre el bulto, nos abandona, abandona la cuestión en torno al goce femenino. ¿Mm? Bueno, habría que decirle Lacan, la época victoriana. Así la temática del goce femenino va cobrando mayor peso en su enseñanza y es en los años 70 donde afirma que Freud postula que solo hay libido masculina y dice esto en el seminario 20 y esto quiere decir qué quiere decir esto dice sino que un campo nada del queda así ignorado es decir ya está en las puertas de formular el goce femenino. Las fórmulas de la sexuación, entonces, presentadas por Lacan entre los años 72 y 74, buscan dar cuenta de la variedad clínica a partir, no del falo, sino de lo que va a llamar función fálica. Ya es una función matemática que divide el campo en dos Lado hombre y lado mujer, pero como posiciones, lugares para cualquiera de los seres que hablan. Cualquiera puede estar o no de un lado o del otro. El goce femenino entonces, goce singular, separa la posición de ella, cualquiera puede decirse ella, en el goce, y cualquiera puede decirse él en el goce. ¿Qué trata con esto Lacan? Es el último intento de hacer del psicoanálisis una ciencia. Es decir, hallar un matema, una solución que intenta escribir una fórmula transmisible, nada menos que la de la relación sexual. Indica que el practicante debe usar las fórmulas para no perderse en el sentido, en los relatos. Se trata justamente de la escritura clínica de la asunción del goce. Y el goce femenino viene a dar cuenta de que su relación al falo, la de la mujer, en lado mujer, es sólo contingente. Ella no está tomada del todo allí. Eso la hace, no toda, respecto de ese goce. Para terminar, mujer y madre. Queda por ubicar que Lacan también se ocupó de distinguir la mujer de la madre del mismo modo que siempre se ocupó de separar histeria y feminidad. Es decir, para Lacan una cosa era la posición histérica y otra cosa era la posición femenina. No la vamos a desarrollar ahora. Pero sí una breve referencia a la separación de la mujer y la madre. En el texto Ideas directivas para un congreso de sexualidad femenina, en el año 58, se pregunta si la mediación fálica, es decir, ser madre, drena todo lo que puede manifestarse de pulsional en la mujer. Es decir, si una mujer ahí en, se realiza si la, en tanto madre, y él duda de eso. Dice, ser madre es una cosa, la mujer es otra cosa. La pregunta misma, entonces, ya supone la respuesta que va a venir años más tarde. Y mientras tanto, uno puede decir, la madre es, y esta respuesta la daba él, suficientemente buena, tal como señalaba su amigo Winnicott, y él lo repetía la cana a su auditorio. Entonces, para finalizar, ahora sí... Diré que la perspectiva que toma la enseñanza de Lacan es la de responder a los cambios de la época y de allí que las fórmulas surgieron como modo de respuesta a las presentaciones clínicas de sus últimos años en donde las discusiones con las feministas tomaron mayor relevancia. Lacan declara en el atolondradicho que no obliga a las mujeres a tomar la vía de la solución fálica y es donde sitúa la especificidad de lo femenino en un más allá del falo, pero no sin él, es un goce suplementario, no es fálico, suplementario y contingente. La modalidad del goce femenino que la Lacan reserva para la mujer una por una Está abierto entonces a la contingencia del encuentro y en la especificidad de situarlo más allá del falo. Posición femenina resultante del devenir, y agrego, devenir de los anudamientos entre el deseo, el goce y el amor. Muchas gracias. Eh, bueno, yo les agradezco mucho, eh, la verdad es que uno prepara algo, pero bueno, también va repensando lo escrito en relación a, a escuchar a colegas que vienen investigando como, como Osvaldo y Gloria desde hace muchísimos años, y escuchando a Osvaldo eh, se, se me ocurren dos cosas, primero eh, eh, el tema de textos, Textos prohibidos, ¿no? Eh, recordé que, que, bueno, les decía antes que el año pasado, a raíz de la toma y, y de todo esto que nos ha conmovido tanto en la calle, en el hospital, en la, en la universidad, eh, uno de los temas que surgió era esto, ¿no? Bueno, si habría que seguir leyendo algunos textos de Freud y, y la verdad es que a nosotros como docentes nos angustió. Entonces, cuando uno se angustia, mejor... En lugar de pasar al acto fue juntarnos y discutir y hablar y fueron reuniones muy importantes para nosotros, ¿no? nosotros decíamos ya no somos los mismos después de todo lo que transitamos como, como cátedra, eh, discutimos, hablamos y la verdad es que quienes transitamos la universidad durante el proceso eh, nos angustió muchísimo la idea de pensar que pudiera haber libros prohibidos, la universidad hay que leer, y a partir de lo que uno lee, discute, dice acuerdo, o no acuerdo, tengo esta ideología, tengo esta posición clínica, este paradigma me atraviesa. Pero algo, y por eso me parece crucial, digo recordé todo esto cuando Osvaldo dijo en el Consejo Superior, el consejero superior, y digo también el privilegio que haya un psicoanalista como Osvaldo Delgado en el Consejo Superior. Y que digo, porque estar en la universidad ocupando cargos dirían mis colegas de la cátedra, fuera de la zona de confort, ¿no? porque si algo no es confortable son esos lugares, es también crucial en relación a la, a la decisión de hacer existir el psicoanálisis. ¿no? Si uno no está, bueno, digamos, a la universidad como institución no le interesa particularmente el psicoanálisis, le interesa que se enseñe. Entonces, ¿quién va a meter los contenidos? Bueno, va a depender de la decisión que tomemos los que estamos en la universidad. Por eso, bueno, cuando escuché esto, recordé el estremecimiento frente a eh, la idea de libros prohibidos. Quienes estudiamos en el proceso sabemos que estudiamos en una facultad donde no se veía Freud. Los alumnos cuando digo esto me preguntan, ¿y qué leían? Y yo mucho no me acuerdo qué leíamos, pero bueno... Voy a saltear algunas partes, digo, digo esto y voy a saltear algunas partes porque también recordé que la conferencia sobre la feminidad en aquellos años del, del posgrado que daba Osvaldo y otros colegas, se trabajó mucho el tema de la feminidad y esa conferencia es una, una conferencia a la que hay que volver. ¿no? Y yo llamé a, mi, mi, a esto que escribí, leer en clave. Entonces... Eh, bueno, porque este tema en la universidad y desde, desde las cátedras que conduzco, eh, convocamos permanentemente a los estudiantes a comprometerse en la interlocución con la civilización, que sostenemos es el partener del psicoanálisis. Me van a escuchar mucho decir eso, creo que hay que recordarlo todo el tiempo. Me interesa plantear aquí la afirmación de Jacqueline Miller, quien sostiene que el psicoanálisis no es revolucionario, ya que no se propone cambiar el mundo y, sin embargo, es subversivo, en tanto va en contra de las identificaciones, de los ideales, del para todos, de los fenómenos de masa. Sin embargo, es muy probable que quien esté atravesado por el discurso analítico pueda decidir acerca de su posición sobre ciertas cuestiones que atraviesan la vida política, ya que finalmente todo es político. Más allá de las identidades, el psicoanálisis se dirige hacia las identificaciones, localiza los semblantes e identifica lo singular del modo de gozar. Miller sostiene que el psicoanálisis da lo que Stendhal llamaba la audacia de no ser como todo el mundo. Es maravilloso. Enfrentar al sujeto con su propio vacío permitiéndole así despejar el sistema que, a su pesar, ordenaba sus lecciones y su destino. La época vive la pulsión a su modo, los, los objetos que la tecnociencia pone a nuestro alcance introducen modos de gozar que en otros tiempos ni imaginaríamos. Los mecanismos de control, las políticas, las segregaciones nos sorprenden, nos enojan o indignan y, sin duda, no pueden resultarnos ajenas. Es necesario situar de qué hablamos hoy, la familia y la ciencia, las nuevas ficciones jurídicas, los nuevos síntomas que remiten a la fragilidad del padre, parentalidades en el lugar de las familias que conocíamos, y tal como lo planteó Eric Lorán en esta facultad, están del lado de lo real. Lacan transformó el estatuto del padre freudiano con su referencia en el Edipo, situándolo en relación con una mujer. Voy a saltear la conferencia 33 porque ya lo han trabajado muy, muy bien, es, hay que volver a esa conferencia. Y me interesa situar un Freud, eh, Vilma Cocos el año pasado nos lo, nos lo recordó, ¿no? Un, un Freud que hace referencia a las mujeres psicoanalistas y a sus importantes contribuciones, ¿no? además de escuchar a veces a su pesar ¿no? a una Ema que le dice cállese, y él dice y yo accedí. ¿No? Eso también es un detalle que me parece fantástico, ¿no? un, un Freud que viene de la neurología. En Clave Lacan podríamos leer que Freud pone a la mujer en el centro de sus investigaciones, las escucha, aprende de ellas, las deja hablar y explica que ella, como el hombre, tiene por primer amor a la madre, pero que más allá del falo alcanza otro goce, alejando así la significación fálica de toda anatomía. Concluye Freud que si queremos saber de la feminidad hay que investigar las experiencias de la vida, o dirigirse a los poetas y a ellos nos lleva Lacan esta vez en su discurso de Roma con el poema de Tudal entre el hombre y el amor hay la mujer entre el hombre y la mujer hay un mundo entre el hombre y el mundo hay un muro en este escrito nos habla de Freud sosteniendo que comprendió acabadamente el alcance seductor de lo imaginario pero no se dejó engañar y su posición nos asombra entrando en el juego del goce del sujeto. Freud implica al sujeto en su mensaje y agrega Lacan, para que el mensaje del analista responda a la interrogación profunda del sujeto, es preciso que el sujeto lo oiga como la respuesta que le es particular. Y así entran las mujeres, una por una, tomándose Freud libertades con la exactitud de los hechos cuando se trata de alcanzar la verdad del sujeto. La construcción de una obra epistemológica monumental que subvertiría la cultura, el psicoanálisis, tendrá como protagonistas a Freud y las mujeres, a Freud con las mujeres, abriéndose paso en un mundo de hombres. Lacan lee a Freud, Retorna, va más allá, y el Liturater afirma que lo femenino se localiza entre el centro y ausencia, entre el centro y ausencia, ubicando un espacio muy singular sin bordes limitados. Miquel Basols, que también estuvo con nosotros, dirá de esta desbordada: ni la maternidad ni la encarnación del falo en el Hijo pero tampoco ninguno de los diversos símbolos de la feminidad agota el territorio de lo femenino, terra incógnita, que está fuera del mapa del falocentrismo. Entre centro y ausencia, ubica Lacan a la mujer, afirmando que no existe, ya que no hay mujer ruiseñor. Es decir, en Clave Miller, hay que leer ese texto de Miller, no hay mujer que represente a la especie. La mujer es una por una, aunque hagamos el esfuerzo por hacer existir la comunidad allí donde el otro no existe. Leer a Freud en clave Lacan y a Lacan en clave orientación lacaniana de Miller nos posibilita leer la conferencia 33 con aún, donde afirma contundentemente, el falo es la objeción de conciencia que hace uno de los seres sexuados al servicio que tiene que rendir al otro. La mujer define, con una posición que señale, como no todo, en lo que respecta al goce fálico. El psicoanálisis enseña así algo sobre el poder, del que el patriarcado es su rotunda manifestación y es acerca de la influencia que se puede ejercer sobre el semejante ya que no hace falta mucho para imponerse, esencialmente algunas palabras bien elegidas. A la vez, también entendemos de qué modo la mujer logra, con su goce otro, subvertir lo prohibido por el otro de la prohibición paterna, superyoización de la pulsión, como llama Miller, que la articula y la separa del otro. Nos proponemos hoy conversar con los feminismos. Tampoco allí hay identidad, las posiciones son diversas, las tácticas y estrategias también. Las mujeres, una por una, pero marchando juntas, levantan desde hace muchos años sus voces, sus pancartas, sus pañuelos. Nuestra historia tiene pañuelos blancos que hoy son símbolos patrios y que han sido levantados por mujeres extraordinarias. También recorren nuestras calles los pañuelos verdes, celestes, naranjas, voces que se alzan, discrepan, con consignas unísonas y goces singulares. Mujeres que marcharon por el derecho a voto, por la igualdad de oportunidades, por el derecho a elegir vivir la sexualidad. De algún modo esa es la política también del psicoanálisis, su ética, la oportunidad singular, el voto y la elección íntima y privada. El goce siempre queer. Bueno, agradecemos a, a los tres las valiosas claves de lectura que nos dieron para, para recorrer las jornadas. Eh, bueno, y abrimos el espacio, tenemos un ratito. Un ratito. Así que... Vamos. Vamos bien, tenemos llegamos hasta preguntas, comentarios. Aprovechen a los invitados que los llamamos a hablar de un tema del que es muy difícil hablar. <risa> Así que... A principio del siglo pasado, no recuerdo si en 1908 o 1910, se realiza acá en Buenos Aires una gran manifestación eh, por el derecho al aborto. No recuerdo si en 1908 o 1910. Pasó tiempo. A la semana posterior se realiza otra manifestación que se llamó Primera Gran Manifestación Nacional Masculina. encabezada por la jerarquía de la Iglesia Católica y los positivistas, que eran los directores de los hospitales y directores de los hospicios, en donde las chicas cuando llegaban a la pubertad eran internadas. Ambos del brazo encabezaban la manifestación. En contra de la manifestación de la semana anterior. A las que encabezaban la manifestación las llamaban fetiquistas o fetichistas. En su época se llamaban fetiquistas. Eran fetiquistas, fetichistas porque usaban collares, aros, pulseras. la jerarquía de la iglesia católica y los grandes positivistas que eran ateos de la mano ambos en contra de esa manifestación porque era disputar el poder masculino las fetiquistas eran en general eran eh, italianas españolas y judías polacas anarquistas que eran poetas trabajaban eh, escribían cuentos novelas poesía y participaban de los sindicatos eran militantes sindicales luego de esa primer gran manifestación nacional, masculina, hubo una gran represión respecto a las llamadas del tercer sexo, porque así eran llamadas, que eran seres del tercer sexo. Había hombres, mujeres y las del tercer sexo, que eran esas militantes sindicales. Estamos a más de un siglo más de un siglo, y todavía nos seguimos encontrando con esto. El, el debate que Inés Otelo lo, lo planteó, el debate no es si se está a favor o en contra del aborto, ese no es el debate, porque eso no puede ser jamás una decisión política, de conjunto, es algo absolutamente singular y de cada momento de la vida de alguien, ¿Sí? la, esa decisión. Cada uno, y en determinado momento de la vida, puede tomar una decisión u otra, no es a favor o en contra. Es para que no se sigan muriendo chicas humildes entre 600 y 700 por año, todos los años, por hacerse el aborto en lugares clandestinos. Esto, en la actualidad, no se trata solo de la jerarquía de la iglesia católica y no están los positivistas, pero sí es los hoy en día Diferentes agrupaciones evangelistas que están a la cabeza de estas manifestaciones. ¿sí? Eh, y fíjense en ustedes que portan como estandarte un muñeco que es un feto. ¿sí? Portar como estandarte un muñeco que es un feto revela el goce oscuro que los habita. Porque llevar como estandarte un muñeco que es un feto es revelar cuál es el goce oscuro que los habita. La muerte misma. Los que se llaman defensores de la vida, paradójicamente, nosotros lo leemos como psicoanalistas, su enunciación es de muerte. Quería... Sí, quería hacer una consultita. En el año 1960, Lacan, en el Seminario 7, tiene un capítulo que aborda la cuestión de las mujeres tomadas como bienes, que ya venía trabajado en el, capítulo, en el Seminario 4, en el Seminario 5, en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como objeto bien a ser intercambiado. Lacan, en el Seminario 14... Sí, sí. sí, sí. Estoy tomando una referencia de 1960 como para buscar más o menos la, la, la etapa de la enseñanza de Lacan donde Lacan tiene un capítulo del Seminario 7, en donde habla de la cuestión de los bienes. Y dice, el nacimiento del poder, perdón, el, el nacimiento del poder es el dominio del bien, en donde las mujeres quedan ubicadas como objeto, ¿sí? a ser intercambiados, y que después en el 14 reformula diciendo, el cuerpo de las mujeres en el acto sexual adquiere valor de goce. Entonces mi pregunta es la siguiente, retomando otra frase también de Freud que dice cuando un hombre está investido de poder le resulta muy difícil abusar de él. Quería ver qué, qué tratamiento es posible de hacer dentro del psicoanálisis sobre una teoría del poder para poder pensar si un análisis no tiene que ver también con poder desenlazar estos efectos de discurso que ubican a las mujeres en ese lugar que muchas veces es tan nefasto. Eso solo. Gracias. Sí, yo querría hacer una pregunta a Osvaldo Delgado porque nunca había escuchado tan, este, con tanta claridad el, cuando retomó análisis terminable e interminable, nombrar a la roca de base con la que se choca un análisis para Freud, desestimar, desestimación de la feminidad. Entonces mi pregunta es si entonces la desestimación de la feminidad eh, no se vuelve con este texto un problema eh, clínico, un problema de todo análisis. Y en ese sentido, eh, un análisis este, este, abordaría ese problema, no solo la ética del psicoanálisis, que como lo, lo, lo demostraste muy bien, es radicalmente hetero, sino que la experiencia analítica, este, este, este, deja Freud este problema a, a, ubicándolo en todo análisis, para una experiencia analítica, qué hacer, pasa a ser qué hacer con la desestimación de, de la feminidad la, la primera pregunta eh, ¿dónde está la la colega, ah, la colega. Eh, ¿Qué hacer por parte del psicoanálisis respecto a la cuestión del poder? Sí, es posible pensar en la carne de la teoría del poder también, porque de eso mucho no se habla, eso que nada. Es Me parece que es imposible encontrar en su servidor esto. Que normalmente cuando se trabaja la cuestión del género, esto queda como muy borrado, la cuestión de la mujer como objeto bien de posesión. Ah, no a eso. ¿Te parece que queda borrado? ¿Sí? Yo no es la voy a responder, pero no, no, no, no considero que quede borrado, justamente está en el núcleo de la cuestión eh, del debate. Sí, es en ese sentido, pero es lo que yo tomaba en Aún, ¿no? cuando cuando dice Lacan, el falo es la objeción de conciencia que hace uno de los seres sexuados al servicio que tiene que rendir al otro. La mujer, entonces, me parece que yo tomaba como, me parece que en ese sentido justamente de lo que se habla es en relación al poder. ¿no? Es, sí, sí. Eh, me parece que ahí es donde uno puede ubicar como la, lo fálico, eh, finalmente, el patriarcado da cuenta de esto, ¿no? de uno, una, una de las formas de, de dominio y de, de, de poder sobre el otro. Allá Graciela Tustanos, el, el nombre, perdón, el nombre de, de la relación con el poder es justamente el patriarcado como tal, el, el patriarcado como tal que hemos heredado y en el cual Freud también quedó enredado en ciertos puntos, el patriarcado efectivamente da cuenta de una posición de poder como tal. Sí, por eso dice, para, para, eh, para someter al otro hacen falta solo algunas palabras bien elegidas. Una es, bueno, tengo el falo, ¿no? me parece que es Lo... un modo en el que el patriarcado ejerce ese poder y justamente el psicoanálisis eh, va en, en el sentido contrario, radando eso, eh, Graciela Tustanovsky, vení, vení al micrófono. Eh, porque vos preguntás por el tema del poder en Lacan. Hay un texto de Lacan que es la dirección de la cura y los principios de su poder. Y bueno, en el primer parágrafo de dirección de la cura, Lacan dice que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es común en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. Este, justamente el psicoanálisis este, se puede ejercer si se rechaza el poder de la sugestión. Lacan toma fuertemente posición en relación al poder. Sí, quería responderle... Quería responderle a Daniela... Sí, eh, ahí al tomar eh, como desestimación el complejo, sí, porque hay varias cuestiones más a desarrollar que yo fui acotando. ¿sí? Eh, eh, Freud se pregunta respecto a la cuestión de la prohibición edípica. Y la prohibición edípica es un argumento que viene a velar la castración estructural. Por ejemplo, en, más allá del principio del placer, no, en malestar en la cultura, Freud se pregunta respecto a la cuestión de la prohibición y si la pulsión no se satisface plenamente porque está prohibida o por otra cosa. Y se responde que la pulsión no se satisface nunca plenamente, no porque esté prohibida, sino porque es imposible. O sea, lo que define la no satisfacción plena de la pulsión está dado por una imposibilidad estructural. Sobre eso se montan las prohibiciones, las prohibiciones son interpretaciones ¿sí? de esa prohibición estructural. Toda, y en esa misma línea viene toda la cuestión de la envidia del pene, la amenaza de castración, como respuesta neurótica a esa castración estructural. Que en análisis terminal interminable, Freud lo nombra así, son palabras de Freud, ambos, después de hablar de la roca de base, en un capítulo, en el otro dice, ambos desestiman la feminidad. Esto es muy importante. Quien lo abordó, yo creo que vos conocés suficientemente, quien abordó esto en un texto excelente es María Lembrus, eh, Respecto a, a la exposición freudiana y los modos de resolución de por parte de Lacan de esto. Eh, eh, es, ambos, ambos ellos desestiman la feminidad como tal y está escrito en alemán es, yo siempre busco los términos en alemán se trata exactamente de esa misma palabra y ese mismo concepto, desestimación bueno, última, ya tenemos que entregarla. A nuestra... sí. sí, sí, sí, una más y listo porque... Sí, porque quiero hacer... No sé si hay tiempo para, para responder. ¿Qué tal? Bueno, agradecerles la mesa y quería hacer como una este, pregunta para cada expositor. Eh, a Osvaldo, si podías desarrollar qué quiere decir que la libido es activa ¿no? en, su, en su distinción, me parece que es interesante retomar eso y leerlo de otro modo, en su distinción con masculina y después pensaba en lo que planteaba Gloria si no podemos también decir, ya que no se trata de naturaleza y biología, que también se va a tratar de devenir hombre ¿no? si también podemos pensarlo así, devenir mujer devenir hombre o devenir varón, ya no sabría ni cómo nombrarlo ¿no? Eh, y a Inés quería este, no solo preguntarle, sino agradecerle eh, la posición femenina que hace que dentro de la universidad y dentro del discurso universitario nos veamos afectados y causados y trabajados por lo que sucede eh, en la época, en la civilización, por lo que venimos conversando con nuestros estudiantes, ¿no? Eh, en ese sentido, pensaba en, en, en la cita de Lacan en el Seminario 20 como objeción de conciencia, que Lacan también dice ahí nomás, en esa misma clase, que el falo es contingente. Y, y si podías decir algo sobre eso y cómo lo podemos pensar en esta época, en la época de la declinación del padre. ¿no? Muchas gracias por la mesa. Eh, bueno, una palabra, porque me parece que, que es dejar planteado lo que va a pasar estos dos días. Eh, creo que sí, que, que la cuestión de, de lo femenino, lo contingente, lo eso que, Me parece que la universidad y el los cuatro discursos ¿no? eh, permiten justamente ubicar relaciones de poder y, en todo caso, el trabajo que hacemos, eh, los psicoanalistas y particularmente porque estoy adentro y sé que de eso se trata en, en estas cátedras pero también con mis colegas que conozco muy bien eh, me parece que justamente eh, eh, lo, lo, la posición femenina como, como la llama Tomasa me parece que más bien tiene que eh, podría pensarse en este esfuerzo de justamente no ejercer el poder del, del, del amo o el poder del del profesor universitario, sino tratar de hacer de esto una transmisión, ¿no? Y entonces la cosa se, se invierte, se complica, se nos desordena, eh, bueno, lo que nos, lo que nos termina pasando, pero creo que es, hacia ahí vamos, ¿no? Sí, una palabra también. Creo que, bueno, lo dije en el texto respecto de la naturaleza, Obviamente no hay naturaleza para el hablante. En ese sentido el cuerpo es una construcción. Ahora, devenir mujer es otra cosa. Me parece que Freud lo que va a ubicar ahí es que, igual que Lacan, que el hombre gira en redondo en relación al falo, por eso hace conjunto. Mientras que la mujer trenza. Y Lacan va a decir en el 21, por suerte existe una mujer para trenzar. Porque si no el hombre gira en redondo, si no agarra, sentate en tu living y fíjate como tu marido agarra el control remoto y ahí está. Y entonces, por suerte, ella de vez en cuando viene y le dice ¿por qué no salimos a dar una vuelta? Y de por suerte están las mujeres que trenzan. Es otra cosa. Sí, la referencia, eh, Tomasa, es, eh, es de Freud. Mira, que toma son los textos de sexualidad femenina él dice la libido es masculina y continúa diciendo lo llamo masculina en realidad es activa siempre es activa pues no, por el momento no encuentro un término mejor para designarlo simplemente eso y después les recomiendo que puedan leer de Rita Segalto del texto a las estructuras elementales de la violencia, el capítulo 3, la célula violenta que Lacan no vio, un diálogo tenso entre la antropología y el psicoanálisis, y para que en la página 98 y 99 tomen la cuestión de hombres y mujeres en relación a la cuestión del falo, donde hay una teoría antropológica muy interesante que nos puede servir mucho para pensar eh, respecto de, eh, en ciertas construcciones míticas, el robo que los varones realizaron de un pueblo primitivo, eh, de unas flautas que guardaban las mujeres, que venía a tener el valor simbólico del falo, y en, con un, mediante un engaño los varones les roban eso y se apropian de eso y a partir de ahí se empieza a construir el orden el patriarcal y fálico de esa cultura. Es muy interesante, suena raro, pero Rita Segato es alguien realmente verdaderamente brillante, hay que leerla a la letra y hay que leer a qué se está refiriendo con eso que ella llama ese robo que no lo llama ella, no, lo, no es que es una descripción de ella, sino que es el, el, relato, el relato que le hacen las mujeres de la tribu, ¿sí? de, de haber sido desposeídas por un engaño de su relación con el falo. Es muy, muy, muy interesante, como les recomiendo también que lean de Robert Graves, La diosa blanca. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos con la próxima mesa.